El que no sabe lo que quiere, termina perdiendo a quien lo quiere. Hola, bienvenidos a lifers Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos una vez más acá en nuestro canal. Digo nuestro porque es tuyo, es mío, es de todos nosotros. La verdad, estoy muy preocupado por tu bienestar. Si tú también, por favor, suscríbete a nuestro canal, así te avisará cada que suba algún video. Y de esa manera Te ayudaremos siempre Porque digamos que actuaremos como si fuéramos tus mejores amigos Te escucho Vamos a sentirnos mejor Regálame un buen like si te gusta este video Ahora sí, comenzamos Supieras que llega un momento en el que nos cansamos Un momento en el que decidimos dejar de dar un amor incondicional Porque solo recibimos uno a medias Hoy entendí que quien no sabe lo que quiere, termina perdiendo a quien lo quiere. Y esta historia no es mía, no. Es de una amiga y me parece el momento perfecto para compartirla con ustedes. Un día me levanté y decidí quererme un poco más. Decidí dejar de aceptar un amor en pedazos cuando yo entregaba el mío por completo. Estaba cansada, cansada de aparentar ser una mujer fuerte. Una que pedía perdón cuando el error no había sido mío. Y todo, ¿por qué? Porque según yo, estaba enamorada, qué estúpida. Decidí ya no ser la víctima de la rutina, decidí dejar de suplicar besos y caricias, detalles que, aunque los recibía, estos estaban cargados de frialdad. Me cansé de suplicarte que te quedaras, me cansé de hacer a un lado mis sueños por ayudarte a cumplir los tuyos, me cansé de aparentarse la pareja perfecta en frente de tus amigos. No te imaginas todo el daño que me has hecho y no quiero hacerme la víctima acá, pero de verdad he sufrido y mucho Ya no quiero, no quiero más noches a oscuras, no quiero más días grises, yo no nací para esto, yo nací para amar y ser amada Ya no quiero ser tu pilar, ya no, tomaré todos los pedazos de mi corazón y me marcharé con ellos Cada parte de mí que pisoteaste la tomaré, la transformaré en una armadura para que ya no me hagas más daño y quiero ver cómo me extrañas, porque estoy segura, seguro de eso. Me extrañas, porque no encontrarás a alguien tan estúpida, estúpido como yo. A alguien que caiga en tus juegos como yo. Me duele tanto este momento, pero cuando ya no te escriba como antes si notes que he cambiado, comenzarás a valorarme. ¿Qué tal esta frase? Increíble, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me cansé de andar con un perdedor, perdedora como tú. Y ni hablar de tu inmadurez Esa fue la gota que derramó el vaso Recuerdo que repetías una y otra vez que eras infeliz Que querías más Y aunque en ese momento la verdad no presté atención Y para ser sincero no lo entendí Tiempo después comprendí Que eras infeliz por mí Y hoy... Hoy decidí darte el gusto de... Ya no tenerme a tu lado Sí Así como lo oyes soy una tonta tonto por haber creído en tus palabras bonitas. Y aún no entiendo cómo es que puedes permitir que un amor verdadero... Y me atreví a decir que... El único amor verdadero que recibirás de una pareja... Lo dejes ir así como si nada. Pero ¿sabes qué? No dudaré. No lo haré otra vez. Decidí marcharme y eso es lo que haré. No caeré otra vez en tus juegos, en tu manipulación. No lo haré. Nunca lo entendiste, ¿verdad? Una relación es de dos, es una aventura que inician dos personas. Y para superar los obstáculos que se atraviesen en el camino, ambas deben hacer algo. No solo una, no solo yo. Contigo creo que agoté todo el amor que en ese momento pude dar. Te quise y mucho, con todas mis fuerzas. De hecho, y puedes pensar que cuando estábamos juntos te sentías incompleto, pero... Te aseguro que amor jamás te faltó, mi amor jamás te faltó, pero aún así te agradezco. Sí, porque entendí que cuando una persona se arriesga a perdernos, solo hay que dejarle ganar. Dejarle ganar hasta que solicite su premio y entienda que en realidad, en lugar de ganar algo lo ha perdido todo. Sé que con esta decisión los días que vendrán no serán nada felices ni fáciles, pero sé que los tuyos tampoco lo serán. Yo estoy segura, seguro que alguien bueno, alguien con hermosos sentimientos y con ganas de amarme llegará. Porque lo que es para ti, te encuentra. Nos hubiésemos ahorrado este mal momento. Lo hubiésemos hecho si tan solo me hubieses aclarado que solo me veías como una estación más. Así no me hubiese ilusionado tanto. Así no me hubiese enamorado tanto. Lo admito. No puedo sentir odio hacia ti. Porque aún en el fondo, muy en el fondo, mi corazón te dedica unos pocos latidos. Pero esos latidos no son suficientes para caer otra vez. No te imaginas lo mucho que quiero que te paguen con la misma moneda en este momento. No quiero que sufras. Es la verdad. Pero es que sí me encantaría que alguien te hiciera lo mismo que me hiciste. Que alguien te tratara como me trataste. Que te enamores de alguien más que no te valore. Que te enamores de alguien que te vea como una estación más. Me hubiese gustado abrir los ojos cuando iniciamos. Me hubiese gustado percatarme de tu juego. Para yo jugar también. Pero lamentablemente no fue así. Y tal vez lo merecía. Sí, tal vez me hacía falta caer para levantarme y aprender a quererme. Porque si mientras estuvimos juntos, la única persona que me importaba eras tú. No entraba nadie más. No me canso de repetir lo estúpida, estúpido que fui al caer en tus falsas caricias, en tus falsos abrazos. Aún no puedo creer que me haya enamorado de todo eso. Y vaya... Que muchos me advirtieron pero no les hice caso razón tenían mis amigas al decir que no les agradabas que había algo en ti que simplemente no les parecía bien pero como estaba tan cegada no quise percatarme de ello y cómo no ser débil con esa sonrisa esos ojos esa voz en fin estoy seguro o segura que nadie te amará tanto como yo y sé que este dolor se irá en algún momento se terminará de ir de una vez por todas porque eso es lo que quiero Quiero dejar de sufrir por alguien que no lo vale Por alguien que no valoró ninguno de mis esfuerzos por hacerle feliz Hoy puedo decir que fuiste una dura pero muy justa lección Anda, ve, sale en la búsqueda de una nueva presa Pero no te extrañes cuando en lugar de ser el cazador la presa seas tú por mi parte, sé que llegará algo mejor, algo mucho mejor que tú, y por tu parte espero que te vaya bonito. Y cuando nos volvamos a ver, porque estoy segura que en algún momento nos volveremos a ver, te sorprenderás porque me verás cambiado o cambiada, pero no físicamente, me verás más fuerte, más centrada en mí, más decidida, más dedicada, y con más ganas de querer que nunca, pero no por ti, sino por alguien más. Yo sé que la venganza no es buena, y la verdad no te deseo mal, solo quiero que cuando me veas te des cuenta de todo lo que perdiste. Si has llegado a este punto del video, por favor déjame en los comentarios una mariposa, así sabré que te está gustando el video, sabré que eres fiel a V-Lifers. Por lo tanto, te traigo una sorpresa, un consejo extra a ti que has llegado hasta el final del video. Amigos, Debemos aprender que cuando aceptamos estar con alguien tenemos que saber qué tanto te ama esa persona o qué tanto se ama ella. Debemos prestarle atención a su forma de actuar, incluyendo, claro, su manera de tratar a otros. Ahí notamos si de verdad se ama a sí mismo o no. Estar con alguien cuyas inseguridades están a flor de piel puede significar para ti y para mí una caída imposible de evitar porque para esa persona el amor no es más que un solo juego Y esa persona también suelen ser muy tímidas y aunque suene algo extraño esto que diré muchos nos sentimos atraídos por personas así porque creemos que de esa manera muestran su lado más natural su lado más humano y aunque si bien es cierto por lo general esta suele encargar con un pasado tormentoso no te imaginas el grave error que cometes al vincularte con una persona así esas son personas que no valoran tu amor y como no lo valoran lo único que le puedes dar a cambio es tu ausencia. Hey, amigo, hey amiga, es sencillo. A quien juega a perder te deja de ganar. ¿Sabes por qué? Porque no te merece. Una persona tan valiosa como tú. No merece estar con una persona que sea tan basura como esa.